Aunque nos parezca cotidiano que un país como Andorra u otros de los países pequeños europeos sean independientes, porque si nos remontamos años atrás, cuando los países actualmente que conocemos se estaban formando y con una mentalidad de sus gobernantes y señores feudales de conquista y expansión, pudiera existir un pequeño territorio que se mantuviera independiente incluso por 700 años. Carlos Barro, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, está con nosotros para hablarnos concretamente sobre este hecho histórico y descubrirnos este territorio. Muy buenas, Carlos, y sí. bienvenido a Histopia Historia. Buenas tardes. Gracias por estar aquí y explicarnos este territorio porque Carlos, eh, el territorio que vamos a hablar se llama Couto Mixto. ¿Qué es y dónde se encuentra? Bueno, el Couto Misto son tres aldeas de la comarca Dalimia, en la provincia de Orense, en Galicia, que después de la Edad Media consiguieron un estatus especial de, yo no, le, no, no diría independencia, pero, pero sí de autonomía, tanto respecto de la monarquía española como, como de, la monarquía, de la monarquía portuguesa. En origen era una jurisdicción señorial, de ahí el nombre de Coto, que también se emplea eh, por parte de los medievalistas en general españoles. Es, pues es un territorio que pertenecía a un señor, en este caso la casa de, de Braganza, eh, portuguesa, porque después en lo eclesiástico el, el Couto que llamamos eh, modernamente el Couto Mixto dependía del Obispado de, de Santiago. Por lo tanto, ya en origen, en la época medieval, eh, pertenecía a dos eh, jurisdicciones eh, por lo de siempre, porque estaba justamente en la frontera entre, entre el norte de Portugal y eh, y, y el reino de Galicia eh, Portugal se, se forma como mmm, corona independiente en, en el siglo XII se independizó pues eso, el reino del León eh, siendo hasta ese momento de la independencia parte de, del reino de Galicia a su vez también subordinado primero la corona de Asturias y después de León y Castilla Entonces a qué época nos remontamos concretamente para que comience este, este, este, este mito, ¿no? Sí, fíjate, eh, realmente durante el, la época medieval eh, es una jurisdicción señorial como, como las restantes eh, en lo que era el antiguo reino, reino de Galicia y el Couto Mixto como tal nace después, o sea, en el siglo XVI, porque eh, por propia iniciativa de los vecinos ellos se rebelan contra la casa de Braganza portuguesa y consiguen el apoyo de, del conde de Lemos y del conde de Monterrey eh, gallegos en un momento que ya las fronteras entre Galicia y Portugal estaban delimitadas y se llegó a un acuerdo arbitral y ahí es donde salió pues, pues esa situación de excepcionalidad eh, que es el autogobierno del Couto que Pasó de ser del el Couto de la Casa de Braganza, eh, en el sur de, de la provincia de, de Orense, a pasar a, a, a llamarse el Couto Mixto, porque entre, entre los privilegios que tenía, pues eso, pues es poder escoger eh, en nacionalidad. Uh -huh. eh, Carlos, cuando se habla de Couto Mixto, me supongo Couto por ser un pequeño terreno que está eh, supeditado a, a Braganza con a la... Casa de Braganza Pero mixto, que es? Porque estaba parte de Portugal Y también tenía en jurisdicción España sí, O sí, el sí. Reino de Galicia Sí, fíjate, yo en un trabajo mío que eh, hace tiempo expliqué que la frontera, en general, en la Edad Media no existe como la entendemos en la época moderna, con aduanas, un, unos límites claros, precisos, guardia de fronteras y todo eso. Eso en la Edad Media no existe y, y, de, y tanto es así que entre el siglo XII, que es, que es cuando se separa Portugal de, del Reino de Galicia, hasta el siglo XV eh, es cuando termina de constituirse lo que los historiadores gallegos llamamos la nacionalidad gallego-portuguesa porque la, la lengua portuguesa, que se había, perdón, gallega que se había formado antes paralelamente al, al castellano como lengua romance, pues entre el siglo XII y el siglo XV adquiere un carácter literario cultural y de hecho pues es la lengua utilizada por la monarquía portuguesa desde el punto de vista administrativo y por la monarquía española, sobre todo a Alfonso X el Sabio, como lengua de, de cultura, ¿no? de poetas y de prosa también. Entonces, quiero decir que lo que va a ser en la Edad Moderna una situación excepcional, la del couto mixto entre dos reyes, sin embargo, durante los siglos mmm, pleno y bajo medievales, va a ser la situación normal en la frontera. Es decir, cuando veamos los privilegios que tenía en el Couto Mixto, es que en aquella época era toda la franja de la frontera, de un lado y de otro, la que tenía ese, ese, esos privilegios de, y esa ambigüedad que supone pues, vivir entre, entre dos monarquías que antes de la época moderna eran un fenómeno políticamente superficial. Eh, insisto, es decir, en lo económico y no digamos en lo lingüístico y en lo cultural había mucho movimiento. ...en ambas direcciones como si constituyera un solo país. El problema surge cuando ya en la Edad Moderna a partir del siglo XVI pues simplemente la frontera va más en serio y es en ese momento cuando eh, lo que las tres aldeas que constituyen el Couto mixto quedan encajonadas entre las dos provincias y se perdón, entre las dos monarquías y se benefician de ello, porque todos los privilegios obtenidos, pues es el fruto de, de, de los vecinos de tres aldeas. Realmente era una parroquia relativamente amplia nada más que lo, lograron pues sobrevivir en el siglo durante tres siglos eh, hasta eh, mediados del siglo XIX en una situación muy privilegiada manteniendo el estatus habitual de, de la población rural eh, de, en la época medieval pero hasta mucho después lo que eh, lo que llamamos nosotros larga duración no de, de hecho, cuando en 1864 se termina esa situación de excepcionalidad, pues a la hora de pactar, pues estos tres aldeas, que son Rubiás, Santiago y Meaus, quedan de la parte española y de la parte gallega, por tanto... Y, y, y, y en cambio tres pueblos que le llamaban los pueblos promiscuos que también estaban en la misma situación también en la frontera eh, digamos entre, entre Galicia y Portugal quedan de la parte portuguesa y ahí digamos con el, el fin del antiguo régimen eh, pues termina eh, eh, la, la situación de, de excepcionalidad y, y, y estas tres aldeas pues pasan a con, formar parte de un de un municipio, Calvos de Randín y y otro, Baltar. Realmente es, una queda de un, de un municipio y otro de otro y pasan a tener la situación legal y sus obligaciones y derechos, igual que el resto de los mu municipios y de las parroquias de la monarquía española. Interesante. Entonces, Carlos, ¿qué te parece si comenzamos a conocer los privilegios que ostentaban esos, esos, ese Couto mixto y la organización que tenían? Porque es muy interesante para la época en la que se formó este Couto mixto. Sí, claro, mira, ellos de en, en, en los siglos que está activo, que es 16, 17, 18 y la primera mitad del siglo XIX, mantienen. ...pues un estatus propios de la, época, de la época medieval... ...con la ventaja de que eh, el, el, las rentas feudales... Eh, con, ...sobre todo de la casa de, de Braganza... ...van desapareciendo, ¿no? Entonces, lo que quedan pues eso... ...el, el pago de impuestos a, al rey... ...pero como había dos reyes pues un poco, si me permites una palabra eh, coloquial, se escaquean de ello, aunque no siempre, eh, y a veces tienen que pagar a ambas monarquías una parte eh, simbólica. Otro privilegio importante, que eh, sin duda el más importante de todo, es como Consejo Rural eligen un alcalde que al mismo tiempo es juez. Hay una autonomía grande eh, desde el punto de vista judicial y, y de autogobierno, aunque para... Para, yo que sé, para los recursos y tal, de alguna manera siguen dependiendo bien de la justicia portuguesa, bien de la justicia española, porque esa situación tan peculiar les permite escoger nacionalidad por ejemplo en la época moderna y también en algunos casos pues a qué juez acudir en un momento en un momento determinado, por lo tanto privilegios en lo relativo a impuestos privilegios en, re, en lo relativo a la justicia privilegios en lo relativo al servicio militar que también eh, en fin en la medida que pueden porque todo eso eh, pasan muchos años y no siempre lo consiguen pero en los papeles estaba que no tenían que servir ni ni a la monarquía española ni a la monarquía portuguesa. Otro privilegio también importante, pero que no siempre era fácil llevarlo a cabo, era que el derecho de asilo, es decir, cualquier delincuente que se refugiara allí, en teoría, pues estaba protegido y ni la justicia española ni la portuguesa podía actuar. Pero no siempre, no siempre es así. Y después había un, un, un último privilegio un quinto privilegio del que se habla poco, porque claro, no tenía carácter legal, pero fue muy importante para la sub sobrevivencia de esas poblaciones, que es el contrabando que era, acaba siendo muy importante pues en, en la época moderna y ellos tenían una situación en ese sentido, en fin, muy favorecedora para, para una economía, diríamos, sumergida, que fue muy importante en toda la raya, que se dice la frontera gallego-portuguesa, pero en este caso estaba protegido por las autoridades del propio Couto Mixto. Bueno, hoy la parroquia se llama Rubiais, eh, Santiago de de rubias eh, dos mistos dos mixtos y aún a los vecinos se se le denomina por, porque el nombre permanece en, en, en el vamos en, en la nominación de la parroquia se le llaman os mixtos, no mistos porque evidentemente pertenecían a dos monarquías insisto que no fue una concesión por arriba eh, nace de una rebelión contra la casa de Braganza que, y, y del consecuente apoyo de la nobleza gallego española y que ellos supieron sobrevivir a lo largo de los siglos estupendamente en el siglo XIX hay que pensar en 800 o 900 habitantes es que realmente es una parroquia un poco grande es un número muy elevado por lo tanto no dejó de ser gracias a este a este logros de, de, de autonomía una autonomía muy generosa que hubo, que tenían que conservar, pues luchando cuando, cuando había algún tipo de, de problema y lograron pues eso, pues cierta felicidad y cierto bienestar para esa población. Por lo tanto, se conserva una arca del siglo XV, donde allí estaban unos documentos, eh, que, se, que se perdieron en gran medida, pues claro, eso no era solo una legitimidad, eh, digamos, apoyada en documentos, era un poco el bienestar de esas poblaciones que pudieron escapar de alguna de alguna manera de su contribución al Estado y beneficiarse de una economía que, como en la época medieval, pues no tenía fronteras entre, entre Galicia y, y Portugal. Y además, en ese caso, con una base legal, aunque a veces practicaran actividades eh, para nada legales. Es interesante, qué historia más, más suculenta, más, más interesante, porque ...conocida esta, esta historia del cautomisto. Bueno, en Galicia a partir del año 1998 se creó una asociación de amigos del cautomismo... Eh, se, se, hizo, ...se hicieron algunas investigaciones como Luis García Mañá eh, eh, y, y otros... Y, ...y bueno, está relativamente, re, relativamente difundido en, en, en Galicia... Porque además no deja de ser pues un, un residuo de lo que fue la Galicia medieval y la época medieval para Galicia fue una, una edad de oro, sobre todo desde el punto de vista eh, lingüístico y, y cultural. como como, como hecho y, di, diferencial y, y eso quedó ahí encajonado como, como si fuera eh, no sé un, un viaje al futuro ¿no? visto desde, desde la época medieval de una jurisdicción señorial que se transformó en un consejo pues cuasi independiente claro, siempre dependiendo de alguna manera como había competencia entre, relativa entre la monarquía española y portuguesa pues bueno, ellos se las arreglaban para vivir a su aire, ¿no? Aunque desde el punto de vista legal, pues llamarle Estado independiente me parece excesivo e incluso un poco anacrónico, porque lo que querían es tener simplemente autonomía eh, y, y, y la cual fue reconocida por ambas monarquías. ...pues bueno, entre el siglo XVI y mediados del, del siglo XIX... ...el fin de esa situación fue a través del Tratado de Lisboa... ...que fijó en 1864 la frontera entre España y Portugal... ...en fin, con toda la formalidad del mundo, ¿no?... ...aunque el origen del Couto Misto en el siglo XVI pues tuvo menos importancia eh, legal y, y documental, porque fue un acuerdo después de un conflicto, eh, en fin, entre señores, etcétera, etcétera. Pero igual, porque en aquella época, pues interesaban menos las fronteras, ¿no? Eso es un fenómeno eh, que, como, como muro político, económico o militar, etcétera, que se desarrolló, pues eso, a lo largo de, de los siglos de... de, de ...del antiguo régimen, ¿no? Y todo al principio, pues... ...bueno, eso quedó ahí, encajonado, ¿no? Eh, pero eh, lo, lo, lo, lo realmente sorprendente desde el punto de vista histórico es cómo sobrevivió tantos siglos. Y desde luego el motivo principal está en los propios vecinos, sin duda alguna, porque eh, en ellos está el origen del cauto y el mantenimiento en, en, en las diferentes situaciones de guerra, de paz, eh, que, que se dieron de esa, de esa experiencia de, de, de autonomía eh, política, judicial, eh, financiera, eh, etcétera. no, En fin, una historia bonita, naturalmente, pero que tiene que ver con la identidad gallega, por eso en Galicia es eh, bastante conocido, ¿no? Eh, en fin, a partir del momento que se empezó a profundizar en la historia, mucho más cuando es una tradición pues tan larga, de siglos, ¿no? Exactamente. Pues, Carlos, ha sido muy interesante esta entrevista porque hemos descubierto, por lo menos aquí en Andalucía, este pasaje histórico de Galicia y nos gustaría pues, invitarlo de nuevo para que nos diera a conocer otro aspecto eh, de su ...y que fuera histórico para nosotros seguir conociendo historia... ...y poder entender cómo, cómo se llega hasta ahora, ¿no? Porque todo lo que sucedió en ese momento... ...y todo lo que conlleva toda la historia... ...es lo que nosotros somos ahora actualmente... ...estamos muy contentos de que haya estado aquí con nosotros. Bueno, y yo también, porque no es no es habitual... ...el intercambio este cultural eh, entre los dos extremos de la península... ...no es habitual y deberíamos fomentarlo más... ...yo te diría lo mismo de vuestra de Al-Ándalus, eh, que a nosotros nos sigue pareciendo un fenómeno también históricamente ex excepcional, eh, extraordinario. Imagínate eh, la diferencia. Para vosotros, pues eh, Al-Ándalus duró la presencia islámica en España 800 años. Sin embargo, aquí en Galicia 25 años nada más. Pero tenemos otras experiencias y yo espero que podamos seguir intercambiándolas con vosotros. Muchas gracias por haberme invitado a participar en tu programa. Estupendo, Carlos. Pues seguramente que lo haremos más habitual para seguir conociéndonos más. Estupendo.